Oye, levantate don chimbo Un allá vaya a respetar a su madre hijo de pucha que es un ¿Cómo, ¿cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Eh, yeah, cosa tan berraco. oiga, toca esperar a doña, doña Ernesta, doña Catalina ¿Y dónde anda? Ay, para saber Eh, va a subir o no, culicagao, eh <risa> De esa que no es Pues puta, ah, es por la otra lado, <risa> ¡Ay, esto no se es sube! ¡Ay! <risa> Aló. Aló. ¿Y con quién? Con el amor de tu vida, chiquito. Uy, ¿cómo, Santiago? Eres tú, ¿dónde estabas? ¿Qué, qué, qué pedo, qué, ¿Qué? pedo? ¿Qué? <risa> <risa> ya le caigo. Dale, empecé, pues, ¿eh, demorado. No, 20 segundos. Ok. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Arr! ¡Pe, ¡Que se armen los pinches aquí. chingadasas ¡Ah! chingados! ¡Pe, Como les había dicho, ¿qué? Okay, ¿Estás mandando de Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Espero que les guste lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuéntenme cómo están y qué andan. Si ¿Sí les hacía falta, Uy, levántate, don chimbo, un no, ñoñero. Vaya a respetar a su madre, hijo de puta. Que no respeta. ¿Cómo, cómo me dijo, ¿Cómo me dijo, como me dijo, no, no, no, uy, señor, no. no. Todo Rayban pasero, que usted sabe que todo Rayban, pero es que mi hijo se viene acá a insultarme y todo Rayban todo, todo, todo Ray Ah, eso, eso. ¿Quién, qué anda? ¿Duerme aquí o qué? Sí, sí, señor, amarga esta cosa para dormir. Más buena, más si como, como ahí, caliente, ¿eh? ¿Y cuando llueve, cómo hace? Hey, ¿qué tal, Nightboy y amigo ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yeah, ya. haces, cosas Oiga, toca esperar a doña, doña Ernesta, doña Catalina. ¿Y dónde anda? Ay, para saber. ¿Ah. ¿Quién sabe en qué cama durmió esta vez? ¿Qué? Uy, bueno, Sofía. ¿Qué fue eso? Ay, no Ay. sé, pero. De vuelta ese culicagado, qué miedo. Ay, se bajaron, se bajaron. Eh, ¿va a subir o no culicagao? Eh, dejado que no, es. Pues puta. Ah, es por la otra lado. Ay. Sí chicos, vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Posiblemente se haga Sijín o no sabemos. Eh, todavía. una vista ya hermano. Que cosa no tan berraca. Me pongo un tirador y matar a un montón de trombos allá. Estos sapos esos vendidos. Uy, si me monto aquí me caigo. Okay. ¡Ay, arriesguese! ¡Hágale, hágale mío! ¡No se inventes. No, hágale, hágale usted, le pago. ¡Ay, gonorre! <risa> ¡Hágale, hágale, que no se cae! ¡Hágale, hágale! ¡Ay! No, usted, usted no como que no aprieta nada. ¡Oiga! foto! Vale, espera no, me, espérate. media vuelta me... ¡Ay! hay cola! hay cola! hay cola! Cola la que le hace falta a la mujer roja, <ríe> Qué golpe bajo. Ay, hijo casi me mato. No, y esta vieja que Espera, espera. Llamala, llamala. <risa> un poquitico más y me voy de cabeza yo ahí ah pues ni mujer tengo <risas> uy aguante me hago una foto es para hacer fotos ya y se le informa está lista o no está lista una selfie Mine pues caballero pa' comisaría, eh, María. me tomo una... Es lo más homosexual que he visto, eh, fuera de la merra, hermano. Eh, tengo un dilema, caballero. ¿Cómo nos bajamos? Esa... esa escalera me trae malos recuerdos. Oh, no, <risa> no. No, hágale, hágale. Yo, yo lo veo. Ay, caballero. Ay, esto no se... Es ¡Ay! <risas> me, <mató. risas> me mato. Me <risas> Uy, me salvé. No, que ca... No, Camilito ¿Qué te pasó, Camilito? Joa, mani, no te tocaba, mani Aguante, me tomo una foto Mani, Hey Federico, ¿cómo vamos amigo? bien o qué? ¿Cómo anda todo? Vea, se cayó desde allá, desde allá, desde allá, desde allá Desde lo más alto que esté viendo usted, vea, desde allá, desde allá Se pegó su matazón Hey Juanchito, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vamos? bien o ¿Qué? Ay, ah, los médicos que no llegan Les mando el mensaje de nuevo Aguanta, cami, aguanta, aguanta. Y si es que el médico viene, es que se le da la gana, bro. no es que ningún médico atiende, no, ese da ayuda entonces. Hey Mateito, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? No, socio, no viene ningún médico, yo te llevo, aguanta, aguanta Aguanta socio, yo te llevo, yo te llevo, yo te llevo Manas. Hola, hola, hola Hola Ya te lo bajo, ya te lo bajo, ay Se cayó desde el último piso, ¿eh? desde allá, desde allá, desde allá ¿Y ¿Qué hacía por allá? <risa> Ni idea, yo nada más vi cuando cayó como papaya Ay papi, vea mi Lambo. Último modelo, modelo 2022. ¿Se salva o ya falleció? Ojo, Ay, no, ese clip hay que hacerlo nuevamente. Es que él es muy de mala, ya le ha pasado mucho eso y lo sigue intentando. Uy, cómo vea la cola. ¡Ay, María! Así que no Uy, cosa de acá hermano, no, no yo, yo saco muy loco, muy encarachado por allá Oiga, muchas gracias señorita Uy, sí, es no. un brazo de madre Hasta luego Hasta luego, Hasta luego Camine pues, socio mm. Esperate, culica acá. ¡Aló! oye eh.. ah Ay chicos, ¿y que más? ¿Cómo anda todo? ¿Qué han hecho todos estos días que no he hecho GTA? como la han pasado? como la paz? No papi, eso es esencial. Cinco veces al día mínimo. Menos, Mateito Aló Oye, don, don Pene, ¿pa' dónde fue? Estaba tanqueando, ya, ya voy para allá de nuevo Don Pene, lo espero en comisaría Copy Uy, esto echando humo No sé si es malo o qué Como es tan viejito Papi, hasta que eche humo Si no he echado humo, no está todavía hola, ah what? ¿porque <laughs> salgo con esto? little <laughs> like Me, hey, yo no tengo ay ah, yeah. ay. Aló. ¿Dónde anda? Papi afuera, no nos vio No, ah, en la camioneta esa Eh, sí Ah, bueno Y entonces, don Julio, ¿qué pasó? Sí, dice que se le pasó tu número Que te quiere dar una información La buena Sí, sí, no, no, no le des mi número Dile que la que la información pasa... Tú se la pasas, que tú eres Rango alto, le dices, Oigan, ¿podemos pasar por mi casa antes? Es que no tengo pistola. Yo te presto la mía, bombón. <risa> <risa> <risa> Mentira, no solamente tengo la mía. Cosita. <risa> Uy, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Creo que eso es un secuestro, muchachos. Eh... Estábamos presenciando un, su un secuestro. ¿Cómo? O sea, acabo de pasar por gente que está robando y. ¡Lol! Yo no tengo ¿Por pistola. qué no nos detuvimos? Pero no importa, los jodemos a plomo. ¿Y con yo no qué? tengo. ¡Ah! ¿Y ahora nadie tiene? Dios. Yo, yo tengo arma. Bueno, se bajan ustedes Muchachos, pero yo no. No, no, no, no. Eh, tenemos que evitar uy, bajarnos. Uy, disparo, disparo. ¿Dónde? ¿Pero? ¿a, a, ¿A quién? Yo no veo nada. ¿Cómo que? No? ¿Pero está enfrente? ¿Sí? ¿Cuál, cuál, cuál? A la Ay, derecha, mira, a la derecha. Tanto, a ahí, a yo no veo a nadie. Veo a los ¿Qué? policías. ¿No? A la derecha veo policías. Ah, ¿Ah los, distales, a los, los, del, los del auto. Uy, la moto nos está dando también. Estoy más ciega. Eh, te paso el arma, cañas. Sí, sí. Muchachos, vamos pinchados, para, para, para, para, para, para, para, vamos pinchados, ah, para, para, para, ah, para ah, que nos van a meter, nos van a poner problemas. se pinchó esta cara. Dale, pájense, yo lo re... Eh, amigo, de momento, de momento no, todo bien, calma, calma. Ya tienes el vip. Uh, uh, Lima. ¿Qué? ¿De qué hablan, Lima? Uy, ¿cómo? Yeah. Y hey, recuerden entrar al radio, recuerden entrar al radio. Ay, no hay nadie no. en radio, solo Estela. Disconnected. Connected. No, es del bosque. Sí. Cómo Vámonos, vámonos ¿Qué haces con esa radio, maxi No, para que me salga la animación Ay, qué gay. No me dejas. Uh, ah, yeah, ya, ahora sí. No, porque ya se estaban quejando que estaba haciendo. PG, pues, eh, porque hablaba y no salía la animación. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Yo no sé cómo hacer para hablar y. ¿Que no tiene arma? Yo. Yo. ¿Este lado dónde la tienes? Eh, no tengo. ¿Cómo que no tiene? Pues no sé qué pactó. Ay, qué mal. No, yo fui a conseguir una nueva y tampoco me salía esa, entonces no sé cómo se hace ahí. Vaya picos en esas tapas. Uy, pero sin caerse mi hijo. Que no me caí. Oiga ¿Y luego qué cuentan? No, ¿cómo han estado ustedes? ¿Dónde estabas, Arias? Estábamos preocupadas por ti Estaba, estaba trabajando arduamente Ah, mire Sí, sí, sí Ah, déjame decirle entonces que me pase la información a mí, ¿verdad? Sí, sí, sí Eh, pónganse las cámaras, por favor No me olvide ¿Cuál no te dije? ¿dónde estabas? Lista. Uy, yo saludándolo. ¿Cuándo vamos? A pasar una pistola a Estela. Eh, sí, okay. Yo tengo una de si esas ilegales. Que... Me dijo que en 40 minutos hablamos en comisaría, pero. No, no, dile que no. Dile, Las... ah. no me llames, yo te llamo. <risa> sí, ¿verdad? Bueno, le voy a decir. <risa> <risa> No, Cata como no lo vio <risa> Estaba ciega <risa> sí, Pero eran los que tenían el mismo auto que yo O como eh, No, no, no el carro azul, tenía un carro azul ¿no? Uno clásico, ¿no? No, yo no vi nada Uy Porque a mí me decían a la derecha y yo a la derecha no vi nada Vías <risa> que nos disparaban desde la izquierda Pero tampoco vi nada ¿Qué? A ver, a sí, ver sí. Eh, Estela, entra a mi casa ¿Cómo? Oh. Yo tengo novio, Arias Ay, no puedo bajarme Ay, a la veras, si llamo Insta, ahora está la lista No puedo eh, Se me atoró el cinturón mm. De verdad, no sé No te voy a bajar. Joder, quítalo con eso A ver, a ver Nada, no tiene filo no puedo, estoy cortando. Uy, ya subo. Subame, subame esta. Imposible, merato. <risa> pues, compi, no sé todavía. Eh, posiblemente yo en serio? dos días. De verdad. Entonces ¿Y tal luego, vez ese día doy muchos bips. ¿Y, y, ¿y, sí? ¿Y si te quitas el cinturón? ¿No es eso? No, ya, no, no, no. ¿Y si la cargamos o algo? Ya te pasé el, la pistola. Gracias. Pues un Ya sé por qué, ya cierro, sé, ya sé, ya, se, ya sé. no se puede bajar. Yo no la he tocado para eso. ¡Ay, ay! Es que estaba... ¡Ay, ay, ay! la, ay, está, ay, por la es, pared. es que me caí. Ah, ya se bajó, sí, ya fue. Gracias, Cata, qué inteligente. Inteligente lo que estos hombres no se les ocurrió nunca, eh. Ok, mi navaja. Ay. Ah, no sirvió. Uy. Bueno, ¿quién se queda? va. Yo, yo ya he visto a los tres conducir y la verdad es que no me La última vez no me fue muy bien. ¿Te vas a conducir? No, no, estela tú tampoco fuiste. <risa> Yo a estela la veo como... Ya, no sé. Eche chica, sofa? Chicos. Uy, no, pues usted tampoco es que maneje de lujo. Puramente suyo, Puramente suyo. <risa> <risa> Chicos, cumplo en dos días. ¿Qué hacemos aquí? ¿Algún especial o qué? Yo en mi cumpleaños no hago nada, pues solo la paso con mi familia, mi mamá y... ...mi mascota, porque... ...mis hermanos viven en ciudades distintas, entonces... Hey, alguien me marca las máscaras, por favor. Es complicado que ellos vengan. Así que denme ideas y ahí hacemos algo. Eh, hey, ¿cómo vamos a hacer viejo, al, al suegro? Hey, don Rogelio. <risa> eh, no, pero ese es mi suegro ¿Y ¿Cómo Loco? se llama? Eh... Paco Don Paco Quizás, cumpleaños años en... 12? Ese... Es? Se cayó No, don Paco se baja así Ajá. <risa> Uy, pero el, lo conoce mucho, ¿no? ¿Cómo? ¿Su suegro? ¿No, ¿Su suegro? ¿no era, era mi suegro? Era Paco, ay, ¿no? ay. No. El Ush. Se están tirando las tapitas al no, aire. Es Rogelio, entonces. No, no, no. A ver, yo vi dos ahí. Yo vi a. Yo vi a Eugenio. Eugenio. ¿Quién es Eugenio? Es que no tengo mi huepra. suegro. Si Rogelio? tuviese webcam con muchísimo no, Era un genio. creo que era Eugenio. Rogelio? ¿Cómo? ¿Pero cómo así que es tu suegro? ¿Qué? También no, está saliendo con no. Johnny uh, oh, Se uh, calentó ah, eso, Ah, por eso me están ocultando algo, ¿no? Cuando están hablando Ah, ¿Cómo? listo no, es Listo. Ese, Catalina Porque no le va a gustar lo que le voy a decir dígame, ¿Eh? dígame sin no, miedo, no no, dígame, va a no, ocultar no. cosas, esta amistad no. es de ocultar cosas entonces, no no no no, cuénteme no, entonces, es, que es algo de Johnny y mío de de sangre, ah Johnny tuyo, oh. tienen secretos que oh. yo no puedo no. saber, ah bueno, pregúntele a él entonces, ah, yo no quiero problemas. ah cómo, y quién Uy, es la casi amante, a la señora ¿Cuál de las dos? Listo, Estela, lo tengo en cuenta No, Catalina No, ¿y esto está bugueado. No, no, si sí sale, ¿cuál es? Vas a ver ¿Cómo? ¿Cómo? 109 ¿Cuántos? Sientes 9. <risa> que se van a cambiar todos, entonces yo también me la cambio. Escucho un vehículo. Yo no escucho nada. Sí, se sí, escuchó no vehículo. Nada. Sí, no lo escuchan. Viene, viene, viene, viene. Viene. Sáquelo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. No se cambie la máscara ahorita, sácalo. Buenas buenas. Buenas. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Qué pasa si les tomamos foto aquí mientras cambian de, de máscara. Sí, yo <risa> se puede, o sea, sí, porque teorías, yo no es una tienda super pública, o sea, super ah. normal. Tomen, tomen fotos a la camioneta, las placas. Uy, no sé, pero algo me huele esta moto. No sé por qué se me hace tan conocida esta moto. ¿Cómo? No, pues es que esa la tiene todo el mundo, como que la usan siempre para robar. Ah, no, esta no es. Uy, pensé que era la de Don John Wick. ¿Y de quién es? De Juan López, es una. Vamos vale, a chicos. Recuerden, siempre armas en mano. Al menos tengan el la, la, la emote de 7. Vámonos, vámonos de acá rápido. Entonces, no, vamos Ay, ya quitar, no, no, a no, no, no, no, no, puede poner peligroso para nosotros. No me puedo subir. Sí compré la máscara. No, sí no, yo uh... no me la máscara. No, pero pues tú no, pero cañas con ese espantapájaros. No, no, vamos, vamos, que ya me dio miedo. A, a la gente le dio miedo. miedo. Disparo. No, pero no ¿Dónde, dónde? Alerta. No la veo. Ah, no. No, no, es robo. Sí, hay un robo, hay un robo. Eh, eh, disparos, disparos, disparos, en el cementerio. No? Y hay otros en la alcaldía. No, ¿dónde los muertos en la alcaldía. También siguen en el cementerio. Ajá. Lleguemos al cementerio. Recuerden, armas en manos, chicos, armas en manos. ¡Porque se baja, parce! ¡No se bajen! No es que... Espera... No, ¡Es de no, la no, Iglesia de no, no, Santo Jesucristo! No no no no no, sí, no, no, no, ¡No, no, no, no, no! Acá ya nos bajamos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Vos sabés que nos ponen problema por todo, entonces ahorita nos van a poner problema por cruzarnos por allá. ¿Por okay. qué? Manden el 10-20. Tengo Mándalo, mándalo, sí, mándalo. Vista uno. No se manda. Eso. En montaña. Cuidado. Necesita apoyo varias. Claro, pues no sé ustedes no. Es que no tengo visual. Está en toda la montaña. Lo veo, lo veo, lo veo. Se hizo uno con la visual. Hay dos, hay varios. Hay uno que está disparando desde Ay. abajo. Si sí puedo soltar bala, ¿verdad? Si, sí, si, sí, si. Sí. Creo que, que escapó porque no, no lo veo. O oh, bueno, voy a cruzar, voy a cruzar. what Lo veo arriba, lo veo arriba. Yeah. Tengo a alguien que está disparando de por detrás Un solo pepazo, ¿eso cómo fue? Estoy herida Hay, hay dos, hay dos bajando me me pegaron me el chaleco Es un policía, me parece que es un policía Si sí, es un policía porque hay un... Ay no me digan que lo estábamos dando con la policía Es un policía ¿Quién es policía? Arriba hay un policía y acá abajo también hay otro policía el de la montaña, ¿quién es? Un policía. ¿Policía? No, vengo. Sí, ¿por porque estaban disparando. Sí, se hacen la cabezota. Eh, está el general ahí. Ah, no, sí hay un tipo acá. ¿Por qué no está, está la policía? Estás... Vengan por la... por la iglesia, aquí hay un, hay un cuerpo. Pues ¿Es cañas? No, no, no es cañas, no es cañas. Es uno <risa> sí, que yo tiene yo. Un... Oso ahí no sé, y un solo pepazo, ¿cómo le ¿Dónde hacen estás? Ay vieron que algo pasó en zona de máscaras. ¿Qué pasó? No, pero no eso sé. fue hace rato. Ah, y ya no estaba. El Tal vez ah. ellos tienen algo que ¿Qué, nos vamos, le marca sujeto. ¿o qué? Okay, nos aquí. Ojo, ojo, que es policía. ¿Están en la camioneta? No sé, yo digo que ellos tienen una forma de apuntar distinta, no sé. ¿Que para que me haya matado yo? ¿Un no solo dos dados no, es que Ya, no, ustedes saben que a mí me sale un puntito ¿Qué pasó? No, que es que nos rodeamos cuando estamos acá, pues. ¿Cómo así si que nos rodeamos? No, oh, vamos a rodear por allá, nos vamos y subimos a la montaña. Pero no te dijo qué estaba pasando. No. Pues bacana la idea, pero no tengo webcam. Así que. ¿Qué pasó acá, oficial? F, no se puede. apoyar no, no sé qué habrá pasado. Ya leí. ¿Estos ustedes los abatieron? Sí, sí, sí, de todos estos tipos de acá, sí. 60. está bien? Eh, sí, sí. No, es que yo vivo más en el suelo. Muchachos, no alcanza a nadie. Eh, estamos aquí con los abatidos. Hay tres y cañas. <risa> Soy muy malo a lo bien. ¿Cierto? ellos tienen un puntito, algo que les permite señalar mejor. Y a mí, ¿no? Nadie mandó el 10-20 al fin, ¿no? Yo ya envié el 10-20. Ah, ok. Lo envié apenas, me dijeron. Vale, vale, vale. O sea, ellos tuvieron que ver que nosotros éramos los de abajo. Ah, no. Son cuatro. Cinco. Podemos proceder, puedo proceder. firma firma Eso. Acá, eso con, el primero, con el oficial, favor, primero, es, con el oficial, por favor. Sí, eso es, eso es. ¿Y qué, ¿No me atiende? ¿Qué pasa? ¿Que no me atiende, colega? Ah, ok, ya. Uy, ¿cómo? Y me dejó la bala ahí metida. Yo estoy procediendo en cementerio, compañeros. Vamos, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, pues. Arriba. Ahí, eh, como encuentro a mi hijo. Bien, eh, eso. Mejor. ¿Qué fue? Sí, un golpe. Ay, Ay, pero usted, ¿por qué tiene como una bolsa en la cabeza? Ay, Dios mío. ¿Una bolsa? ¿Cómo? Sí. Sí, ay, ay, ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, reír su compañero. El pantalón, o sea, se me desapareció el pantalón. Voy a ir a la camioneta, voy a ir a la camioneta. Vale, vale, espéranos allá. Cañas, cañas, man, si estés atento acá que tengo que ir un momento. Copy, copy, copy. Estoy viendo a Cata sin pantalones. No, no, no, no, no. Ven rápido, ven acá, rápido, ven acá, aparte Nunca me dieron sin pantalones pues. No. <risa> ah, ¿ah no? Bueno, vale. ¿Qué cómo? ¿Tú sí? Gracias. Ya vengo, 5 7 en segundo. ¿Viste eso? No sé No, no, no, no es aquí Listo chicos, volví Ok, a estos que se les toma foto y eso Mira, eh Ah, Camilo, a estos que? ¡Ay, ay, ay! El hombro, el hombro, el hombro ah de acá, vamos de acá, o sea, eso lo suena a base de datos y más con el general ahí que parece si sí. tomemos placa de las motos eso tomemos placa de las motos capaz que dice que no, que también es ilegal hacer eso